y demás entonces, ¿qué pasa con el periodo cretácico? que tiene tantas coincidencias interesantes vamos a por otra al comenzar el Mesozoico todos los continentes estaban unidos en una masa continental única Pangea la división de Pangea durante el Mesozoico temprano dio lugar a los supercontinentes la Eurasia formado por el que hoy son los continentes del norte y Gondwana, los del sur y entre ambos estaba el mar de Tetis, que si no tengo entendido es el Mediterráneo hoy en día, pero eso ya me lo podéis corregir, lo digo de memoria. Durante el Cretácico, la placa continental africana se desprende de Botswana, de, de ala, y, eh, y deriva hacia el norte. Sometió a los sedimentos del mar de Tetis a poderosas fuerzas de compresión creando las raíces de los Alpes europeos. O sea que estamos hablando del Mediterráneo. La placa africana se hundió bajo, bajo, debajo de la Eurasia, o sea, lo que decíamos el otro día, como África choca con Asia y se subyuga a la placa asiática, y por eso genera todas esas montañas cerca del, de la costa. Mientras tanto, recién formado océano atlántico, se ensanchó debido a la expansión del suelo oceánico a lo largo del, del, del dorsal medioatlántico, lo que describimos el otro día en la tierra de las hidropláticas lo que aumentó la distancia entre África y América del Sur, evidentemente. Más al este, India se había separado de Gondwana y en su derivación norte había empezado a plegar los sedimentos de tetis oriental, formando riscos alargados, y el Himalaya. ¿Vale? O sea que estamos en ese mismo momento. ¿Eh? En ese mismo periodo se separan los continentes, chocan con, la, con Asia, y además tenemos esos, ese clima, y tenemos esos árboles, todo allí. Entonces, nos lleva a una serie de preguntas todo esto. Hemos visto ahí esos, esos anillos, entonces nos tenemos que hacer unas preguntas. ¿Todos los árboles antediluvianos tenían ausencia de anillos diferenciados? Por es lo primero que te preguntas, cuando ves ahí especies con anillos. Si la diferenciación de anillos depende de un clima con lluvias estacionales y estaciones secas, la respuesta es sí. Por lo tanto, si tenemos que seguir con esa, y como han explicado los propios científicos, es así. Entonces, ¿por qué hay árboles petrificados con anillos? Esto implicaría que una de estas dos posibles situaciones. Una, antes del diluvio había estaciones secas, cosa que no es cierto. Dos, después del diluvio también se petrificaron árboles. Por lo tanto, el tiempo de petrificación no es el problema. De lo que hablábamos, pues vamos a estudiar la siguiente pregunta: ¿Cuánto tiempo tarda en petrificarse la madera? Es lo primero que te viene a la cabeza. Muy bien, ¿qué nos dice aquí? La madera petrificada intriga a grandes y pequeños. Encontrar una roca en una forma y modelo exacto a la madera trae a nuestras mentes varias preguntas curiosas: ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuánto tiempo tonó? tomó? ¿Qué causó esta situación? Lo subrayado dice, la pregunta que tiene que ver con el debate de la creación y la evolución se centra en cuánto tiempo toma este proceso. O sea que la base de discusión entre la creación y la evolución está muy centrada en la petrificación de la madera. Porque al ser un registro fósil del tiempo y temperatura y ambiente, nos dice mucha información de lo que pasó cuando ese árbol fue creciendo. Porque lo absorbía todo: el carbono, absorbía eh, los cambios de temperatura, subía sequedad, todo eso queda registrado. Entonces, sin embargo, la idea de que la madera toma millones de años para petrificarse es falsa. Como sucede usualmente con los fenómenos geológicos, este proceso tiene realmente poco que ver con la cantidad de tiempo disponible, sino demanda las condiciones correctas. No hace falta tiempo, sino condiciones. Andrew Nelling ha documentado varios casos en el laboratorio y en la naturaleza en los cuales la madera se petrificó en solo unos pocos meses o años. Él también habló del hecho que a Hamilton Hicks se le otorgó una patente estadounidense en el 86 por una mezcla química que puede producir madera que evidentemente tiene todas las características de madera petrificada, incluyendo su apariencia. John Morris comentó que ningún geólogo informado diría Perdón, comentó que ningún geólogo informado diría que debe pasar un tiempo extensamente largo para que la madera se petrifique. Y el que lo diga no está informado, según este señor. Él documentó un experimento en el cual se colocó un bloque de madera en una fuente alcalina por un año, después de lo cual se petrificó sustancialmente. No toma miles o millones de años para que la madera se petrifique, y no se deberían usar argumentos que sugieren esto como evidencia para la idea errónea de una tierra antigua. La madera se puede petrificar rápidamente, una situación que ciertamente calza muy bien con el modelo de la tierra joven. O sea que hubo petrificaciones y la mayoría posteriores al diluvio probablemente o durante las condiciones de diluvio de exceso de calor, volcanismo, como hemos no visto antes, que era necesario. Son las referencias de estos de estos libros que hemos enseñado ¿Eh? otro artículo muy interesante que ya roza la velocidad punta y dice, ¿cuánto tarda en petrificarse la madera? se ha observado que la madera de Alder puede petrificarse en un plazo de menos de 36 años bajo condiciones naturales 36 años la madera había caído accidentalmente en una corriente de agua de la fuente de agua caliente de, de llama, ¿veis? la calentura otra vez la temperatura alta en la región central de Japón, el agua de esta fuente caliente, 70 grados, con pH 3, superácida, tiene un alto contenido en sílice, la cual se, deposit se deposita en forma de gránulos en los huecos de la madera a medida que el, el agua se filtra en su interior. Los experimentos con algunas piedras de madera que fueron depositadas en la corriente de agua se rectificaron al 40% en 7 años. Se comparó esta madera petrificada con las corrientes de agua caliente con madera fosilizada del periodo de mioceno, varios millones de años, según la escala de tiempo uniformalista, y se halló que presentaba el mismo tipo de mineralización, indicando que el mismo tipo de proceso produjo ambas petrificaciones. O sea que, una del mioceno y una de hace 36 años son iguales. ¿Vale? Ahí está la evolución. La mayoría de la madera petrificada en el registro fósil está asociada con depósitos de material volcánico. Cenizas. Quedaros con esto. Interesante. Y es probable que la mayoría de la madera fósil se haya formado en manera similar a medida que el agua subterránea cargada con los minerales de la ceniza volcánica se filtrara en la madera. Muy ligado a volcanismo. ¿Eh? Tenemos los continentes corriendo a tope, chocando entre ellos a gran velocidad. Por lo tanto, hundimiento rápido de material, eh, doblamiento rápido de material, generación de volcanes en pocos en pocos momentos y lava a saco en contacto con agua, o sea, hay temperaturas brutales. ¿eh? Agua hirviendo, con minerales en disolución, que luego todo se aposenta y ya tienes ahí lo que estamos hablando aquí. Todos los factores necesarios en un momento prácticamente, claro. Este artículo confirma que la idea de que la petrificación de la madera podría ocurrir en un breve plazo de tiempo y que no requeriría tanto tiempo como originalmente se pensaba, el excelente, perdón, se pensaba, el excelente grado de conservación de muchas muestras de madera fósil refuerza la idea de que la madera original pasó por procesos de mineralización, mineralización rápida. Por lo tanto, tenemos madera petrificada en muy pocos años. Y vosotros dirías, ostras, pero el barco entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que es madera petrificada de golpe por el diluvio y ya estaba allí en ese momento? No. ¿Eh? Lo que estamos diciendo es que se puede petrificar en momentos, en pocos momentos, en pocos años. ¿eh? Y, y la petrificación evidentemente fue después del diluvio, porque estaba flotando en el momento del diluvio. ¿Eh? Luego veremos también un caso, un, una situación concreta que pasó con el arca. Pero antes, vamos a ver un, un caso que también nos va a reforzar lo que hemos visto hasta ahora. Hay en Hungría un bosque de cipreses de 8 millones de años. ¿Vale? O más. O más. <risa> Una mina de yeso a cielo abierto, cerca de la ciudad de Bukabran, al norte de Hungría, escondía un bosque de cipreses de unos 8 millones de años de antigüedad varios arqueólogos del país descubrieron hace poco los troncos bien conservados de al menos 16 ejemplares estaban casi intactos incluso se distingue su color marrón informaba ayer la BBC en su página web se salvaron de convertirse en carbón destino que siguió a la mayoría de los bosques de aquella época gracias a que estaban cubiertos de arena según los expertos eso había sido posible por la erupción de una gran tormenta de arena que los sepultó ¿Vale? Estos ejemplares podían ofrecer a los estudiosos valiosos datos sobre el clima de la Tierra hace 8 millones de años. Los troncos pertenecen a la especie de los cipreses de los pantanos. Los veis aquí. Son cipreses extraños porque, como veis, no son siempre verdes. ¿Eh? Son cipreses caducos. ¿Qué podían vivir de 200 a 300 años? Su apariencia es tal que parece que los acaban de talar. Continúa la información... Continúa la información de la BBC. Tienen entre 2 y 3 metros de diámetro y 6 de altura. Están, son los troncos partidos, ¿eh? Los que tienen estas, estas, estas dimensiones. 6 metros de altura de tronco partido. Y evidentemente, lo que ha dicho aquí, eh, 2 y 3 metros de diámetro del tronco. ¿eh? Unos ejemplares interesantes están destapados en el nivel inferior de la mina corren el peligro ahora que se ha retirado el material que los protegía de convertirse en polvo si no se toman medidas urgentes para su salvaguarda estos son las bases de los cipreses que estaban en madera no petrificados protegidos con arena esto me da a mí una esperanza de encontrar ciprés sin petrificar en el arca si Dios quiere ...hay muchas condiciones... ¿Eh? ...aquí veis abajo a la derecha... Los, las, ...los pies de estos cipreses partidos... ...como si alguien hubiera pasado una sierra... ...y los hubiera cortado a todos... ...y dices... ...y esto ha pasado en otras ocasiones... ...entonces... ...¿qué puede venir de golpe... ...horizontal... ...y llevarse todos los cipreses? Vimos como al subir el agua... ...los sedimentos corrían hacia... ...cubrir toda la... ...toda la tierra... ...recordáis la imagen de las hidroplacas... Eso se lleva todo lo que encuentra por el camino. ¿eh? Y aquí tenemos pues un fósil viviente. Este ciprés gigante vive en al Irán. ¿eh? En aquella zona donde decíamos que está muy cerca, de donde está el arca ahora mismo. ¿eh? Ciprés inmenso. Este árbol de hoja perenne arraigó hace ya entre 4.000 y 4.500 años en la época en que ter terminaban Stonehenge. Bueno, pero a ver, ¿cuánto hace que fue el diluvio? ¿Cuánto hace? 4.500 años. Vale. O sea, que al lado del arca tenemos un ciprés que resulta que tiene la misma edad que la época postdiluviana. ¿Esa semilla? ¿De dónde vino? ¿Vale? tiene la época de la e del, del tiempo postiluvión pues, un ciprés ¿Qué significativo puede ser el ser viviente más antiguo de Asia y es monumento nacional en Irán el Zoroastrian Saraf se halla a unos 82 metros de altura y tiene una circunferencia de 11 metros y medio mirad el hombre, está ahí abajo, ¿lo veis? hay un señor ahí con gorro Imagines. Y se habla de los olivares de miles de años, ¿no? Sí, el olivar, bueno. en que hay olivos en el monte de los olivos, que tienen la edad... Que, la es, que, que estaban cuando Jesús estaba orando allí. Pues imagínate, más de dos mil años. Pues nada, ahí tienes nuestro ciprés. Pues otro más, y ahora... En otro, en otro lugar, en Chubut, un bosque jurásico también de cipreses. Buscaban restos de dinosaurios cerca de Gastre, pero los investigadores de Conicet descubrieron un tesoro paleobotánico. Registros fósiles en perfecto estado de conservación de miles de árboles que habitaron durante el Jurásico. ¿Eh? Y vamos un poco a lo mismo. ¿eh? Las plantas fósiles estuvieron archivadas desde un hallazgo alrededor del año 2000 hasta que comenzaron a las... desistir.